Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora que lo estén viendo, el día de hoy veremos el diastrofismo. Y primero vamos a ver qué es el diastrofismo con Alondra. El diastrofismo es el proceso geológico mediante el cual las rocas de la corteza terrestre se ven sometidas a desplazamientos, deformaciones, plegamientos y fracturas. Además de que se divide en dos tipos principales, que son la epirogénesis y la orogénesis. Y eso lo veremos con Sara y Sofía, pero primero la epirogénesis con Sara. La epirogenesis consiste en un movimiento vertical de la corteza terrestre a escala continental. Afecta a grandes áreas interiores de las placas continentales. Son movimientos de ascenso o descenso muy lentos sostenidos que pueden tener como consecuencia el basculamiento de una estructura. Las causas por las que aparecen los movimientos epirogénicos son esencialmente la desaparición de un peso que actuaba sobre la masa continental cuando es ascendente. O su aparición cuando es descendente. Por ejemplo, una cordillera montañosa pesa mucho y en gran parte del continente. A medida que va erosionando disminuye el peso, y este asciende hasta hacer aflorar las raíces graníticas de la cordillera. Ahora veremos la orogénesis con Sofía. Se denomina orogénesis a los movimientos de tipo horizontal que provocan modificaciones mayores en la superficie terrestre, sean deformaciones o fracturaciones. Este tipo de movimientos son causantes del surgimiento de largas cadenas montañosas. Normalmente las orogenias son acompañadas por la formación de cabalgamientos y plegamientos. Ahora veremos las causas con Oswaldo. La principal causa del diastrofismo son los desplazamientos de la corteza terrestre o litosfera por las corrientes de convección del manto terrestre. Estos desplazamientos implican la deriva continental y los procesos de subducción de capas de la litósfera en el manto o astenósfera. Ahora veremos las consecuencias con Hilda. Consecuencias. El diastrofismo es una de las causas de la formación de los relieves del planeta, islas, cordilleras montañosas, cuencas de sedimentación, entre otros rasgos fisiográficos. Y por último, pero no menos importante, veremos los ejemplos conmigo. Algunos ejemplos serían las islas volcánicas, las cordilleras montañosas, los escudos y los mares de baja profundidad. Y gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.